buenos días se dice con frecuencia en el budismo que nuestra felicidad y la felicidad de otros son íntimamente conectadas y que nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás no son dos cosas por la interdependencia pero también en la manera en la que avanzamos en el camino vemos que eh, Cuidarnos sin cuidar a otros, o querer cuidar a otros sin saber cuidarnos a nosotros mismos no funciona. Y en el orden en lo que vamos generando logros, o vamos avanzando en el camino budista, eh, se, se enfatiza que necesitamos nosotros mismos aprender a cuidarnos, a amarnos, a tener compasión para nosotros mismos y a muy seriamente entender por qué sufrimos y qué podemos hacer al respecto. Y ahora mismo acabo de, acabamos de estar en enseñanzas con Sushantyala Karmapa en Nueva York y estaba enfatizando que personas que llevan años practicando el dharma y no se ve que se han transformado tanto como para reflejar una inversión de tantos años él dice casi siempre es porque no han sentado bien las bases preliminares las bases fundamentales más bien y estas bases empiezan con cuatro pensamientos que nos ayudan no solo en entender intelectualmente que yo sufro, que mi sufrimiento tiene causas internas, que yo intentando salir de sufrimiento sigo generando más causas de sufrimiento y de tal manera es cíclico. Eso es básico, esto se aprende en el budismo, pero saberlo intelectualmente. Y no realmente sentirlo internamente nos mantiene muy estancados en el camino. Y se habla mucho de personas que llevan años haciendo prácticas avanzadas, yo ya estoy tomando tal y tal transmisión y estoy en esta cosa, sin realmente tener el sabor vivido todo el día, del de valor de la vida que tienen, de, de, del hecho de que este recurso de vida es, es finita, ¿no? de que todo lo que, estemos, estamos, todo lo que hacemos cuenta, cuenta para generar sufrimiento o felicidad ¿no? y que las causas de sufrimiento están aquí y solo uno mismo puede acceder y hacer algo directo con respeto. Si no estamos viviendo con una presencia vívida de este hecho, es difícil avanzar. Y la fase, por lo tanto, inicial, preparativa y fundamental en el camino budista es de entender de manera vivencial por qué uno sufre y de generar un auténtico anhelo de liberarse de sufrimiento. Y este anhelo de liberar uno mismo de sufrimiento está íntimamente conectado con la siguiente fase en el camino que en cierto sentido todos queremos ya estar ahí, que es la compasión. ¿no? Donde es el sufrimiento de los demás lo que nos anima, lo que nos eh, inspira para trabajar, para ¿no? avanzar en el camino. La compasión. Eh, sin embargo, compasión es una actitud orientada hacia otros que corresponde exactamente a una actitud hacia nosotros mismos que es el anhelo, anhelo de liberarnos de ciclos de sufrimiento, lo que se suele traducir como renuncia, pero es renuncia a nuestras propias causas de sufrimiento. Y aquí si nosotros pensamos que vamos a ir y ser compasivos y altruistas y magnánimos sin haber aprendido a ver nuestro sufrimiento, reconocer, tocar nuestro sufrimiento, no quedar paralizados con susto, no querer pintarlo todo bonito, no querer escapar, ¿Cómo es que vamos a realmente, auténticamente mantenernos presentes frente al sufrimiento de otro? Y además, el fundamento, la motivación estable no hemos asentado. Y por lo tanto, eh, la, prepara, la fase que de un lado es la preparación, es donde todos tenemos que empezar también es algo que para personas que llevan años en el dharma necesitan una y otra vez estar realmente sumergiendo su mente ahí asegurando que esto es muy profundo y estable y muchas veces hay gente cuando viajo hay gente que se acerca y pregunta como que yo creo, quiero aprender más sobre el budismo yo Sospecho que soy budista, pero no estoy seguro. Creo que este camino es para mí, pero yo quiero investigar más. ¿Mm? Y este este momento es es un momento realmente eh, de oro, el momento de apertura, interés, pero sin la mente que hoy oh, yo ya sé. ¿Mm? Y más adelante también tenemos otro momento que la gente han estado practicando meditación, escuchando el dharma y quiere realmente profundizar su práctica. Y piensan a lo mejor yo quiero iniciar mi práctica de unro, que, que es una práctica eh, estructurada y seria de realmente, ok, yo ya quiero despegar. Yo sé que aquí está la pista, yo sé a dónde va. Yo, yo quiero despegar, ¿no? Ninguno es para esto. Y también gente viene y, y, y con esta misma mente de principiante que yo quizás yo quiero hacer esto, pero no estoy seguro, no estoy segura. Este momento también es un momento de oro, la mente fresca, de, de, de ser receptiva, de querer como absorber. Algo nuevo, de estar abierto a transformación. Y esta mente eh, muy fácilmente se pierde. Eh, a lo largo de los años practicando, hay esta sensación de que ya lo hemos escuchado muchas veces. Esto es una enseñanza para principiantes. Y así nosotros nos negamos la oportunidad de refrescar algo que es el motor, el combustible del motor, todo el camino. Y eh, la otra pregunta que tengo con mucha frecuencia es eh, ¿Dónde puedo hacer un retiro? ¿Mm? Y para todas esas grupos de personas Personas con años en el Dharma Necesitan o queriendo refrescar su ánimo Volver a inspirarse Realmente estabilizar o profundizar el fundamento sobre lo cual se construye todo, eh, personas totalmente nuevas que, que, que quieren saber más de este camino, que realmente plantea. Y también para gente que lleva un tiempo y quieren, saben ya que quieren iniciar su mundo o quieren explorar. ¿Mm? Tener juntos estos tres grupos, los que saben que están explorando ¿no? y los que realmente a quienes convienen otra vez tener la mente de exploradora ¿no? porque hasta llegar al fin del camino estamos explorando y por lo tanto eh, el retiro que estamos ofreciendo este año eh, de fin de semana precisamente para eh, esta eh, mente de principiante no importa cuánto tiempo llevas en el camino eh, de estar generando una base auténtica para que todo lo que hacemos sea causa de nuestra liberación que nos permite estar generando una compasión auténtica ¿No? el, el retiro de fin de semana es en septiembre vamos a poner las fechas, creo que es 21, 22, 23 eh, vamos a estar eh, haciendo bastante meditación Um, uh, y aprendiendo cómo guiar nuestra propia sesión de meditación um, meditación analítica, habrá chiné habrá enseñanzas y habrá una oportunidad uh, de evaluar realmente qué tan firmes son las bases internas que tienes para construir y a la misma vez simultáneamente estar uh, estabilizando y profundizando estas bases y para quienes no están seguros es una exploración. Así que el retiro está abierto a todos y, y bienvenidos.